Hola, vale, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son las 22 con 41 minutos. Que es una tónica que tenemos acá en Ataque Directo, siempre desafortunadamente nos pasan cosas antes de comenzar una nueva edición de nuestro programa, pero es así y eso le da la magia y la sazón para que ustedes puedan sintonizar nuestro programa. Un nuevo capítulo de Ataque Directo femenino con una invitada de lujo el día de hoy como habíamos anunciado el día de ayer a esta misma hora aproximadamente por las pantallas de Tuzona X TuZonaX X también en Instagram y en Twitter, arroba tu zona X. Y por supuesto en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio. En Instagram, en Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo. Y el fanpage de Facebook, Ataque Directo FM. Para que nos puedan buscar en nuestras distintas plataformas digitales. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción del espacio. Y quiero, por supuesto, aprovechar de saludar a nuestra capitana que... Siempre se encuentra con nosotros acá en las transmisiones especiales que hacemos de ataque directo vía Skype. Carlita Ravera, capitana, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, aquí estamos entusiasmadas, con hartas ganas de, de conversar, de saber historias, anécdotas con nuestra gran invitada el día de hoy, así que vamos a comenzar con todo. Efectivamente, una invitada de lujo, una de las próceres del fútbol femenino nacional, comienza su carrera por allá por 1986 debutando en el cuadro de Universidad de Chile para no irse nunca está también dentro de la historia de nuestra selección nacional femenina de los años 90 es la primera entrenadora de fútbol femenino profesional formadora de tremendas jugadoras como es el caso de Romina Parraguirre Carla Guerrero y la Cote Rojas entre otras y también es Técnico del taller inclusivo Sueño Azul y miembro, desde el año 2005, de la Fundación Barra Paces. Me dejo de hablar, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, con un gran placer para nosotros, Isabel Berríos, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas noches, bienvenida a Ataque Directo. Hola, buenas noches, encantada. Eh, gracias por, por la presentación. Eh, eh, para mí es un agrado, ¿no? eh, Siempre es un agrado de eh, contar eh, y, y decir que sea más grande que mía pertenecer al fútbol. Perfecto. Eh, usted nos indica, eh, dentro de su historia, porque ya vamos a hablar de su carrera como entrenadora, también de la participación que ha tenido con la Fundación Barrabás, ahora nos qu queremos conocer a Isabel de Ríos como jugadora profesional. ¿Cómo surge esa pasión por el fútbol eh, profesional en una época que era muy, pero muy mal visto, ser jugadora de fútbol femenino? A ver... Eh, yo siempre he dicho que yo nací futbolista, yo muy pequeña Mi pasión era jugar a la pelota eh, Ahí estamos con el punto inconveniente, pero usted nos señalaba que usted nació con un balón ah, sí. sí, la, la, la verdad es que cuando yo era pequeña y en el colegio me mandaban a jugar a, a otras cosas, al topo por gimnasia rítmica yo me abusaba y me dejaba preocupar en el colonel. Era, era de siempre esta nación. Yo veo una pelota y me vuelvo. Yo creo que es el niño. Yo tengo una pelota y tengo que correr a tomarla y hacer con ella. Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo fue también ese periodo ya...? Formar parte de Universidad de Chile Una época que para el cuadro azul Fue bastante compleja en El aspecto masculino, los problemas económicos Que habían en esa época El descenso del año 88 Después volver a Primera División en el 89 Y ya ver A una Universidad de Chile ya Más armada, más Poderosa en los años 90 También eso me imagino que debió haber influido para ustedes En el fútbol femenino eh, Claramente Pero sabes, el femenino no es que se le haya ocurrido formar el fútbol femenino. Lo que aconteció fue que nosotros sea, éramos parte de la barra de Augusto y acompañamos diferentes actividades, diferentes comunidades de revoluciones. Y pasaba que como yo, siempre la barra mental quería tener que jugar, quería hacer una actividad y, y jugábamos. ¿no? Que, no, no! Mi, eh, Isabel, disculpe, se le escucha entrecortado por el mano libre. Hay un microfonito ahí que se le ve en la pantalla y acérquese un poquito porque se le escucha sumamente entrecortado. Ahí, ahí sí, ahí sí. Voy a tomar una explicación. Bueno, y, y de ahí surgió la idea de formalizar el tema del fútbol femenino y el fútbol femenino Fue un equipo de hombres de barro. Y el feminismo. Esto fue tomando un carácter distinto porque llamaba a pruebas, pero llegar cerca de 200 ¿sí? con más niñas de las cuales Eduardo Martínez, que era el iniciador del campo, escogió eh, cerca de 20 jugadores. Llegaron de 20 jugadores, ya en ese tiempo jugando con pan choco a vencer a jugar y, y llegamos un grupo grande de maipú en ese momento eh, a la selección de y damos todo y ahí formamos un equipo oficial el 8 de julio de 1986 y 1986 no, Perfecto, y en esa época, eh, ¿cómo fue a nivel social, bueno, el contexto también que se vivía en el país, haber participado en un equipo femenino? Porque hay un libro que habla al respecto de ello, que lo escribió Rodrigo Retamal, que se llama La batalla de las pioneras, en donde usted sale ya en ese entonces jugando un partido de la selección chilena y narra básicamente esa época dura que tuvieron que vivir en la génesis del fútbol femenino profesional. Sí, mira, a mí, a mí me invitaron a la regulación de cilindro. Pero ahí, ahí hay un error eh, de tiempo, eh, porque cuando eh, participamos en esa selección femenina, eh, todavía no tenemos el femenino en la Nosotros. Perfecto. Se hizo llamados y llega, como estamos, nosotros ya estamos conformados con equipo, nos presentamos todas juntas. A, a, a, la, a la selección de, de las chicas que iban a presentar a Chile y quedó todo el equipo de la, la quedamos 11 ahora eh, y después de eso vuelta de ese, ese, ese con nosotros nos enviamos a, a la a, a, a, a, como parte de la federación de fútbol ¿no? para, para seguir eh, existiendo como avenida Sí, eh, siguiendo con, con esa historia, ¿cómo fue vivir esa experiencia? Porque todo fue como bastante nuevo, así como se nos comenta que fue con sus compañeras de la Universidad de Chile ¿Cómo fue esa experiencia a lo mejor ver tal vez mucha diferencia con sus rivales? En este caso tuvieron encuentros con Brasil, que sale ahí en la foto también que comenta, o bueno, en el libro. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue vivir eso. ¿Había bastantes diferencias en esa época ya? Eh, mira, la verdad eh, es eh, que había muchos talentos, pero había un trabajo físico acorde a, a la necesidad del Nosotros teníamos ahora muy buenas técnicamente, pero físicamente eh, eh, eh, muy disminuida en comparación a de de Venezuela, Colombia y, y Brasil. Eh, claramente que, que nadie estaba preparado, ni el chiste estaba preparado, ni el entrenador que en esos no tenía conocimiento fútbol femenino, el cuerpo técnico general, el trabajo físico, ellos, ellos tenían tendencia a poder cuidarnos. Entonces no nos hacían muchas cosas porque pensaban, que era muy brujo nosotros la música entonces la operación física fue bastante pobre eh, eh, alta, como alta competencia pero éramos cosas entonces eso ayudaba a que nosotros sé, pudiéramos enfrentar por lo menos venezuela di igual, eh al ganar, en Brasil pasó para arriba obviamente también era una experiencia nueva. Nosotros era la primera vez que, que enfrentábamos un estadio lleno con 17.000 personas, donde entramos al estadio y, y las rutas de ruido que sonaban aquí en la. Y era una experiencia impresionante. Pero sabéis que teníamos un temple con este, el equipo que, que nos paramos como igual. Y, y en un principio pensamos sí. Nos hacían todo el Brasil y agarraban la gente, digamos, corrían toda la mitad de la zona el tío, pensando que, que íbamos a dar vueltas al mercado, pero la verdad que la verdad muy bien preparada. Pero... Bueno, como en Brasil, que, que siempre son muy dotados, técnicamente Pero a ellos les gustó mucho el que nosotros, De hecho, ganamos el premio para play, porque nunca usamos el tipo de artefactos para poder siendo que eh, pasaba con una velocidad por el lado de uno. Eh, pero, pero creo que, que, que nosotros entendíamos que era el momento, momento para empezar un trabajo más serio así la mayoría creíamos que era un desafío al cual en, en, in, disminuía pero sabíamos que iba a ser una enriquecedora, que iba a llevar y me iba a pedir Asumir esto algo, no Perfecto. En estos Asumir. momentos eh, estamos teniendo un pequeño inconveniente con el audio la entrevista a la profesora Isabel. Vamos a hacer una pequeña tanda comercial, gentileza de nuestros amigos de New Le Pring, que nos orientan a cómo debemos cuidarnos en esta terrible pandemia que es el coronavirus, en donde aparecemos Carla, Mauricio, Lara, conductor de Ataque Directo de Tercera Edición, y que él les habla. Así que atentos con, la, con este mensaje que nos entregan nuestros amigos de New Lebrun y volvemos. El mundo entero está enfrentando un virus que nos puede dejar graves consecuencias. Para enfrentarlo y vencerlo tenemos que unirnos como equipo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 regresamos ya gentileza de New Lebrun con este anuncio que les brindamos a todos ustedes para que tengan los mejores resguardos debido a esta pandemia que es el coronavirus, donde aparece gente de séptimo game, eh, también algunos jugadores del cuadro de New Lebrun, de Chiyan, Carla Ravera ahí como coordinadora del cuadro de Unión La Calera y que les habla, así que agradecemos a New Lebrun. Vamos a retomar las preguntas que habíamos hecho anteriormente para que la gente pueda escuchar mejor. Pedimos las disculpas por la situación puntual. Eh, le co Consultamos nuevamente, Isabel, para que nos comente ¿Sí? los orígenes del fútbol femenino a finales de los 80, a principios de los 90 y toda la situación que se vivió como tal en el contexto que es muy distinto, claro está, a lo que vivimos ahora. Eh... Ya. Yeah. Eh, ¿Tú me escuchas bien? Súper bien Ya, ahora sí, puse otro <ríe> Otro <ríe> Ya eh, Pucha, ¿me repiten la pregunta por fi? No, por supuesto Lo que le estaba consultando para que la gente Que recién se viene integrando porque habíamos tenido Problemas de audio, era para saber sus orígenes eh, dentro del fútbol femenino y también lo que se había vivido entre los años 80 y 90, como lo relataba dentro de su libro el escritor Rodrigo Retamal en Pioneras, donde aparece usted eh, en un partido que ustedes jugaron por parte de la selección chilena ante la escuadra de Brasil. Sí. Bueno, en realidad... Eh, el fútbol femenino, para, para, para el conocimiento de ustedes, eh, re, existe hace muchos años antes de eso. Ha, han habido jugadores importantes. De hecho, a mí me tocó conocer una en San Antonio que, que jugaba con hombres, pero que existía el fútbol femenino mucho antes. Existieron eh, selecciones de, de, de comuna, por ejemplo, eh, la selección de Pudahuela y Partillo. Estaba California, Las Águilas, eran equipos que se habían formado para hacer partidos amistosos y, y nos juntamos cada cierto tiempo. El baby fútbol existía muchos años antes. Pero formal, formal, formal, el partido del 86 con nosotros en la U y Armanditas de Everton que paralelamente empezaron un poco, un año después que nosotros en Viña del Mar. esa éramos los dos equipos que estábamos. Cuando nosotros llaman a esa selección que, que fue en Kirim, nosotros nos presentamos como 500 futbolistas y en ese, entre ese grupo fue la U que estaba formada, más Armandita Deuton que es donde estaba Ada Cruz, Lili, Lili Pérez que eran jugadoras muy muy muy buenas y de ahí se conformó la primera selección, de ahí. Lo que yo te explicaba es que, que nosotros teníamos jugadoras talentosísimas, técnicamente maravillosas, pero no había una, un trabajo físico, físico, una preparación, muchas de ellas estaban pasadas de peso, eh, no hubo un trabajo serio, no hubo un trabajo donde pusieran un, un, un, un cuerpo técnico que tuviera conocimiento del fútbol femenino o, o hasta donde podía exigir un desarrollo en el fútbol femenino. Eh, muchas de nosotras entrenábamos por for en forma parte individual, buscando poder desarrollarnos de, de mejor manera. Ahí estaba Patricia Hermía, que era la capitana del equipo, hasta el momento que se lesionó, en el momento de, de viajar, el día antes se lesionó. Y... Y ella era tenista profesional, entonces ella tenía un, era una de las, de las más ventajadas físicamente, porque ella estaba vigente absolutamente en, en el tenis. Entonces, obviamente que, que, que para nosotros el resto era, era un desafío bastante importante representar al país en esas condiciones. Pero yo encontraba que, bueno, Chile... ¿Tú sabes cómo...? ¿Tú sabes...? Eh, que, bueno, no, no sé si históricamente tú te recuerdas cuando fue el castigo del del Cóndor Roja. ¿ya? En 89. ¿Ya? En, en, en, ese, en ese entonces, digamos, Chile fue castigado, sancionado, eh, eh, internacionalmente. Y, y una de, la, claro. de las cosas que había que hacer para, para buenarse un poco con la FIFA y con la Conmeor y todo eso, eh, le pidieron a, en ese momento a Abel Alonso, que era el, el, el presidente de de la, de la Federación de Fútbol... ¿En ese, de tiempo no, ¿En ese tiempo no era la NFP? Porque la NFP comienza ya a finales del año sí. 91, no, 92... No, no, pero era la Federación. ¿Era federación? la Federación, ahí, sí. con la Asociación la Central de Fútbol. La, esa, la Asociación Central de Fútbol, que tenía como la ANFA y la Asociación en ese momento. La NFP todavía no está recién en formación. Pero ahí había que abonarse, entonces... ¿Cuál fue la petición? Es que la U tuviera un delegado de fútbol femenino en Sudamérica. Y ahí postularon a, a, a el, el que era el presidente de Unión Española y que después fue presidente de la de, de la NFP. Eh, Abel Alonso se llama, ¿verdad? No me acuerdo sí. bien el nombre de él. Sí, Abel Alonso. Y él fue el delegado. Y él dijo, bueno, ya si me están dando esta tarea, traigamos a las mujeres, me la hagamos un equipo, las hacemos que nos representen. Y listo, quedamos como reyes, y, y nos da lo mismo en realidad, si ganan, pierdan, la cosa es que vaya Y nosotros no lo sentíamos de esa manera, nosotros sentíamos que era una necesidad poder agarrar esta oportunidad con las manos y, y no soltarla más. Esa era la sensación que teníamos en ese momento. ¿Cómo sería la poca, el poco interés que había que nos mandaron con ropa de color amarillo y verde...? Era, era muy irrisorio. Pusieron <risa> el, el, el logo del, de Chile, pero los lo chores eran porcentaje por como de este amarillo, como. Amarillo limón. Eh, la polera era verde, de, esa, de, ese, de ese género medio orilloso, así como. <risa> y, o sea, y, y, y el buzo era morado con verde. O sea, súper representativa. <risa> claro, súper <risa> arqueco. Bueno, la cosa es que era muy divertido porque cuando llegamos a Brasil, como andábamos con esos colores amarillo-verde, todos pensaban que era el bus de Brasil. Y todos nos seguían, nos saludaban y todo. Así que era, era maravilloso. Decíamos, <risa> somos las locales. Eh, pero sabéis que se agradecía la oportunidad. De todas maneras, siempre, todas las que hemos estado en el fútbol toda la vida, sabíamos que que era muy difícil, nosotros estamos en un país que hasta el día de hoy es muy machista, en un país que, que, que tenéis que hacer muchísimas cosas, ganar en muchos aspectos para poder que, te, que recién te miren, te vean y, y sepan no, que existe doble. hoy día. Hoy día, hoy día la, las chicas que juegan hoy día no tienen idea del sacrificio, del, de, la, de la de las penas que pasaron muchas de las anteriores a ellas, eh, eh, para, para que hoy día ellas gocen de, de todos los aplausos, hasta de contrato en algunos casos y que para nosotros es un logro maravilloso y que, y que no, y lo aplaudimos y que también ha sido factor de que ellas han seguido siendo profesionales han habido personas buenas que han, les ha interesado desarrollarlo esto de manera más, más seria y, y hoy día tenemos un fútbol femenino absolutamente eh, metido en lo que es el desarrollo yo agradezco también la, la, el, el Harold Maynico fue muy importante en este ¿Sí? tema cuando él tuvo la FIFA y, y, y, y trajo el Mundial a Chile que también el Mundial fue, fue mérito de, de, haber, de haber hecho esos estadios y que era un Mundial para el fútbol femenino y que también claro, se, usó, se usó mucho se usó un poco y que después nunca más pudo usar el fútbol femenino pero que, claro. pero que era un logro que era necesario La FIFA eh, hace muchos años que viene diciendo que el futuro del fútbol es femenino Y, y yo también creo que el día de mañana eh, el fútbol femenino va a ser tan potente como, como lo es en Estados Unidos Que en Estados Unidos el fútbol femenino es más potente que el fútbol de hombre casi porque Exactamente eh, ellas tienen, tienen mucha fuerza, mucha convicción. El día de mañana esperamos que aquí en Chile y, y en todos los países sudamericanos el fútbol femenino tenga, tenga identidad propia, que no dependamos de, de tanta gente para poder existir, que ojalá tengamos recursos propios, que no tengamos que pasar tanta, tanto protocolo para poder a, a hacer las cosas. Eh, eh, va a depender un poco de la misma conducta de las chicas, de los logros que vayamos consiguiendo, ya conseguimos uno importante que fue eh, clasificar a un mundial, poder representar a Chile eh, las chicas hoy día están a nivel mundial están jugando en países eh, eh, importantes, yo me comunico permanentemente con varias y con la Cote Roja me cuenta muchas de ellas que ya están dejando de jugar también están entrenando en los países donde están, así que si bien es cierto, creo que sembramos bien, porque en el fondo podía haber sido que fuera mucho sacrificio y que al final no lo hubiera agarrado nadie, Y como muchos intentos que hubieron, que, porque nosotros cuando recién partimos, partieron, estábamos en los diarios, la cuarta, la última noticia, éramos noticias todas las semanas, de hecho la cuarta toda la semana, daba el, pero eso se diluyó por X motivos y dejamos de existir de nuevo. Pasaron yo recuerdo eso, yo recuerdo años. eso, y, y también me acuerdo que en ese entonces algunos canales los días viernes transmitían partidos que ustedes tenían en el Estadio Santa Laura, de preparación. Sí. sí. Hay un tiempo que apareció el FEM, que era el FEM con Roberto, Roberto Espinosa, eh, que también estuvo pasando partidos, y ahí ya volvimos a, a la NFP, bueno, el Harold... Eh, en una conversación que estábamos, él, él dijo, bueno, armen un, armen un campeonato. Si ustedes me han dado un campeonato con seis equipos, revisamos el tema. Y armamos un campeonato con ocho equipos. Fue maravilloso. Eh, un, en nuestro primer campeonato en, la, en Kilim, y del cual eh, salimos campeones nosotros. La, la U fue el 2006. Y, y de ahí partimos, y de ahí dijo ya, ya, ya me dio confianza. Llevamos público, iban, bueno, primero iban todas las familias, los amigos cercanos, y, pero con, con esa cantidad de gente logramos llenar ahí, green, llenar varios espacios, y se empezó a hacer una necesidad el fútbol femenino. Ya empezaron a entusiasmarme niñas más pequeñas. Eh, hoy día yo puedo ver chicas que, que llegaron a los 10 años conmigo y ya están en la adulta de Universidad de Chile y, y, y de otros clubes que, bueno, conozco a la gran mayoría. He, he tenido la suerte de, de, de formar a varias de, que están repartidas en diferentes clubes y, y, y por pues las cuales guardo un tremendo cariño y un respeto que es mutuo porque ellas también siempre que pueden me, me lo hacen saber. Oiga, super. prefe, antes de continuar, tengo, tenemos que pasar a los posteos de la gente, porque son varios y muy, todos con cariño. Acá nos escribe un dirigente que es del cuadro de Arturo Fernández Vial, que también estuvo acá eh, con nosotros en ataque directo antes del coronavirus, que es nuestro amigo Carlos Alberto Tolosa. Dice que hoy vamos a madrugar con ataque directo. Así que le mandamos un saludo acá a Carlos y ahí podamos hacer un contacto con alguna de las chicas de Fernández Vial para que la podamos entrevistar más adelante. Un gran amigo suyo, profe, don Claudio Quintiliani. Saludos a ah. Isabel, una gran entrenadora. <risa> y ahí sí. dice el mismo: se transforma usted en cancha. Eso es verdad y me consta, porque <risa> la he visto sí. en algunos partidos que ahí vamos a hablar respecto, que es así. Sí. Tenemos a yo Felipe, vivo, Mar. Yo, yo partido como si fuera jugadora. Claro, la Fundación Barrabás también le manda saludos, profe, dice, grande, profe, saludos, y este es de un, la entrenadora del cuadro de Unión La Calera, que es de Paola Andrea Mendoza, mi respeto para una grande, fue una gran jugadora y ahora una de las buenas entrenadoras de fútbol, me encantaría verla en fútbol femenino en ANFP, en la U u otro equipo, ella debería estar dirigiendo, enseñándonos a nosotras las mujeres del fútbol y mis compañeros, para mí sería un honor competir en un campeonato con ella, al igual que con don Claudio Quintiliani. Vieja escuela, rudo y fuerte con ojos clínicos. Saludos a mis maestros. Sin ellos, saber. Sin ellos, no entendí muy bien. Sin ellos, no soy realmente lo que soy. Acá nos escribe Faquín Muñoz con el símbolo de la Universidad de Chile, María Jesús Espinosa, profe, la recuerdo con mucho cariño, una grande del fútbol femenino. Bueno, muchas gracias. Bueno, a Claudio yo le tengo un cariño, es un loco maravilloso él. Eh, siempre competimos en contra, eh, los dos sacamos nuestros temperamentos, eh, pero era, era la manera que vivíamos el fútbol, era la dinámica que nosotros teníamos, eh, yo de verdad que, que creo que si tú no haces las cosas con pasión, no, no transmiten lo mismo. Yo, yo siento de haber dejado una marca en el fútbol femenino y me alegra porque mi forma de ser es apasionada, mi forma de ser es entregar todo. Eh, él estuvo, me acuerdo, varias veces conmigo cuando, cuando en momentos cruciales dábamos vuelta a partido y conversábamos y él... Él me hablaba, yo de verdad que, que tengo muy, muy lindos recuerdos del fútbol femenino. Nostalgia tremenda cuando, cuando veo que pasan cosas y, y, y ya no está, ¿cachai? Es como, bueno, es normal yo creo, todos los seres humanos eh, dejamos como ese corazón puesto en ese lugar donde diste todo lo que había que dar pero también contenta con lo que hago ahora eh, creo que me ha tocado conocer much, mucha gente a, a través del fútbol creo, creo que yo nací para esto para, para esta cosa de, de la labor social, de la cosa pública, nunca me he hallado sola, nunca me he, me he quedado en la casa y voy, voy llegando a la casa y voy pensando para dónde voy a ir y, y, y es porque en el fondo descubrí que que el entregarse al máximo tiene un valor determinado y hay gente que lo valora y hay gente que, que se siente bien con la presencia de uno y, y eso me ha dado la, las ganas de seguir siempre haciendo cosas. Yo de verdad soy es una agradecida de Dios. Universidad de Chile u otro equipo femenino si tuviera la oportunidad, o ya es una etapa cerrada en su carrera. No, nunca va a ser una etapa cerrada. Yo, yo siempre he querido dirigir, la verdad que yo estoy haciendo varias cosas hoy día, pero no estoy dirigiendo la de, de... trabajar en otra cosa. Obviamente que me encantaría dirigir nuevamente, pero hoy día estoy. Eh, en otras cosas que también me han hecho muy feliz, hoy día estoy haciendo, no sé, pues unos cursos, estoy dictando unos cursos para escuela, para profesores de escuela, no sabía que lo podía hacer, me ha, me ha ido bastante bien, eh, estoy um, en un club de inclusión, Estamos, estoy también con los chicos de Barrabás, hace, hace harto año, eh, una experiencia maravillosa con Roberto, y... Hemos, hemos, hemos tratado de, de, de procurar hacer cosas. La verdad que, que si la pregunta es directa. O sea, ¿me gustaría? Uh -huh. Sí, me gustaría. Sí, me gustaría mucho dirigir fútbol femenino. Pero no se dan las condiciones hoy día. Pues, así de simple. Perfecto. Tenemos, se puede andar. <risas> sí, es lo que estamos luchando también, por sí. supuesto. Ya, llegamos obviamente a la parte de los 90, eh, usted nos comentaba que estuvo en la Universidad de Chile, en la génesis de la selección, pasaron cosas que desafortunadamente hicieron que esto se estudiara a stand -by. y usted habla de la figura de Harold Michael Nichols como un referente muy importante de fútbol femenino que me llamó bastante la atención en la organización del campeonato, en los estadios... ¿Y qué le parece la labor que ha desempeñado en este caso Harold como dirigente de Blanco y Negro? Porque también ha sido un actual, actor preponderante para el fútbol femenino en el cuadro de Colo-Colo. Ya, pero espérate, a mí Harold me encantó porque trajo el fútbol femenino a un sitial que merecía y que había luchado muchos años por estar. Pero no me gustó su tosude al traer a una entrenadora extranjera que no... No lo único que hizo venir a criticar todo lo que había, a decir que aquí esto estaba en pañales, que las chicas no tenían idea de nada, siendo que la selección ya la formó con puras chicas que ya tenían... Eh, características de deportista desarrolladas. Tal vez no manejaban todos los conceptos porque obviamente no se había presentado nunca un mundial, pero pero no es que no había nada. Y a mí eso me, me olió mucho, que no, no se mirara hacia adentro. Habían entrenadores en, en ese momento muy importantes, que llevaban una experiencia vasta, que por... ...a trabajar por el poco conocimiento que ella tenía de la idiosincrasia nuestra y todo. Y no se hizo. Entonces, ¿qué pasó? Que ella tuvo la oportunidad de ir a montones de campeonatos previos al Mundial y no ganó ninguno, no ganó ni un partido, salimos última en el Mundial. Entonces fue como un trámite, lo sentí, y se perdió una oportunidad valiosa. Entonces eso creo que ahí como quejaron, no supo leer perfectamente lo que debería haber hecho. Me pareció que podía haber sido completo todo el tema Y creo que ahí desbalanceó un poco el tema y Pero estamos refiriendo de Marta Tejedor, ¿verdad? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí, no tengo nada contra ella Pero creo que en ese momento no era la idónea Creo que habían buenos profesionales acá, estaba Claudio Habían varios profesionales que podían haber tomado el desafío Estaba yo también eh, trabajando muchos años con el tema, habían otros profesionales, estaba el Claudio de, de Católica, estaba eh, Mario Vera de Everton, habían varios jugadores profesionales, o sea, entrenadores que podían haber ayudado a esta, o haber estado en el desafío este tan importante como un mundial. Eh, entonces, pero mira yo. No tengo idea de cuáles son la, las características de un dirigente. Yo soy entrenador de fútbol y generalmente uno eh, sabe más de esos temas. Lo, lo, los temas dirigenciales son temas tan complicados. Yo, yo siento que, que tienen que responder a, a varias necesidades. No sé cómo Jaro eh, lo está haciendo hoy día en Colo-Colo, pero sí siento que que se nota la mano de él, en el sentido de que él es muy de ideas, entonces no sé, no sé si eso estará haciendo que hoy día él esté funcionando así, pero pero encuentro un buen tipo, yo lo encuentro una persona pro que siempre quiere incursionar en que las cosas se puedan hacer en un encuentro equitativo, no no, no no tengo una mala impresión de él, solo que de repente siento que podría ser menos con su, su, su idea, ¿no? creo que, que en la vida hay que hay que equiparar, y hay que ser lo suficientemente equilibrado para que todo el mundo se sienta partícipe de las ideas, yo creo. Bueno, con lo que estamos la viendo Quería Disculpa, hacer una acotación. Antes de darte el paso, eh, Calita, antes de darte el paso estamos viendo sí, una sí. imagen en estos momentos a través del streaming de la carrera de la prefe como entrenadora, jugadora de Universidad de Chile y ahí estamos viendo también algunas de sus referentes dentro de la sección que ahí más adelante le vamos a consultar y también en su periplo por este lindo proyecto que tiene Universidad de Chile que es Soño Azul. Carla, por favor consiguiendo siguiendo lo que comentaba la profe, bueno, actualmente también hoy Colo Colo presenta una entrenadora extranjera, bueno, que es Vanessa Arauz, eh, ecuatoriana, y, y yo quería sumarme igual un poquito a la opinión de la profe, porque también siento que se mira siempre mucho para afuera, y no se ven todos los profesionales que están trabajando, etcétera o, o, o ver otra oportunidad, porque de hecho tenemos al INAF, que saca y saca entrenadores, pero a muy pocos vemos en verdad como en cancha o que tengan la posibilidad de, de dirigir eh, clubes a ese nivel. Entonces daba como la, me da la sensación de que, claro, como que tiende mucho a mirar afuera y no ver a, finalmente a los talentos y, y a los profesionales que tenemos acá en Chile. Mm. Bueno, yo creo que... Eh, en ese afán de, de querer incorporar nuevas ideas tal vez se haga esto pero si tú, si tú miras bien, no solamente en el fútbol femenino en el fútbol masculino, quienes forman a los jugadores, en realidad son los, los profesores de cadete que son generalmente profesores anónimos que nadie conoce pero que son profesionales que, que hacen un trabajo minucioso de muchas horas de de trabajo para que los chicos eh, vayan formando de manera integral, de forma completa, y, y, y tampoco ellos son, tampoco mirados. En general, eh, creemos que, que dar un paso de, de internacionalizar, estamos con la solución al tema, pero hoy día no hay una... Algo donde podamos decir si sí, en realidad ha dado resultados. Vamos a ver cómo esta chica funciona en Colo-Colo. Eh, bueno, Colo-Colo, obviamente, está contratando a sus jugadoras para tener jugadoras buenas, claramente. Claro. Eh, pero hay que ver cómo la hace jugar y si efectivamente ella se hace valer y se hace, se hace importante dentro del equipo de Colo-Colo. Yo le deseo lo mejor, pero no, no tengo idea, no, no conozco su historia. Eh, pero me parece que, que cuando uno está en esto, pucha, siempre merece tener una oportunidad. ¿no? Así es. Perfecto, totalmente de acuerdo. Tenemos acá más saludos en las redes sociales. Nos escribe nuevamente Paola Mendoza. Señora Isabel, usted debe volver a la competencia ANFP femenina. Espero verla pronto. Y acá hay una pregunta y acá me quería detener que tiene relación con la Fundación Barrabases, de la cual usted es miembro desde el año 2005, que es de Romina Fernanda Silva. ¿Cuál es la relación que usted tiene con la Fundación Grande Isabel? Saludos. Eh, bueno, nosotros con eh, Roberto, que es el, el director, el recursor. Hemos trabajado muchísimo, hemos andado trabajando en diferentes comunas, sectores, eh, buscando formar equipos. De hecho, hemos tenido jugadores nosotros como Pinto, eh, el Nico Pinto, eh, Nico Pinto que, que, que fue jugador cadete de Universidad de Chile, y hoy día está jugando a La Serena, eh, que que Nosotros pensamos que en sectores más vulnerables podíamos encontrar el mejor material. Hemos tenido fútbol femenino, hemos trabajado con un montón de niñas. Llevamos años trabajando juntos siempre con la esperanza de que, de que, de que Barrabás pueda tener eh, un, un equipo potente que el día de mañana pueda representar a esta institución en algún eh, campeonato oficial o algún campeonato importante. Eh, ha sido para mí una linda experiencia porque, porque me he llevado a, a sectores donde yo no, no pensé que, que hubiera tanta actividad deportiva. Ha sido un desafío, siempre ha sido bonito eh, ser parte de Me he sentido muy considerada y, y obviamente que estoy muy comprometida con... Con el desarrollo esta, de esta fundación Ojalá nos vaya muy bien Ojalá eh, eh, Se puedan hacer cosas importantes Siempre dejar algo en el fútbol eh, Es valioso Donde sea que, que, que tú lo hagas Yo creo que la oportunidad sean en cualquier parte y, y, y donde sea hay que tomarla No... Para los niños que, que necesitan una oportunidad en la vida, siempre un lugar donde, donde no les van a cobrar, donde va a ser eh, una entrega absoluta y total, eh, es donde, donde, donde hay que estar. Yo creo que hoy día na, ningún niño puede decir que no ha tenido oportunidad en la vida. Yo creo que la oportunidad es y hay que agarrarla. Hay muchos jugadores de talento en los, en la, en la, en los barrios pero lamentablemente esto tiene que ir acompañado de, de una responsabilidad no solamente del niño, sino que de su familia. Y eso es lo que en el fondo la Fundación está tratando de hacer, de que fam la familia de estos chicos se comprometa con ellos, los saquemos de sectores eh, muy vulnerables donde, donde ellos corren mucho riesgo social. Así que eso, no, no sé qué más decir porque creo que eso es suficiente en una labor formativa integral. Y en ese caso, en base a la, a la experiencia que usted nos relata con la Fundación Barrabás, es que es muy loable lo que ustedes están haciendo durante mucho tiempo. ¿Qué le parece este incremento paulatino que han tenido los clubes amateur dentro del fútbol femenino? Que hemos ido conociendo algunos casos y también algunas comunidades extranjeras están formando fútbol femenino para sacar jugadoras para nuestra nuestro país y dentro de la misma liga. Eh, bueno, yo te vuelvo a reiterar, creo que el fútbol femenino tiene una fuerza propia, es como, es como cuando te dicen... Eh, peínate para este lado y nos peinamos para el otro o cuando nos dicen ponte este estilo y nos ponemos otro o cuando nos dicen no sé pues amárrate el pelo y no nos amarramos es como eso somos burras ¿eh? en el sentido de que somos llevadas a nuestra idea y, y, y el fútbol femenino tiene una identidad propia y nadie en, en ninguna forma y manera nos va a decir cómo y de qué manera lo tenemos que hacer creo que nosotras lo sentimos en la sangre nosotros sentimos el, el, el valor de, de lo que hacemos de una manera muy especial y de esa manera lo vamos a desarrollar. Nosotros no, no, no buscamos como alternativa por la orilla, ¿entiendes? Nosotros vamos, vamos de frente y, y, y, y haya los muros que haya, nosotros vamos a seguir avanzando. Y es así como hemos llegado hasta, hasta donde estamos. Yo me recuerdo haber estado dos, tres horas esperando que me atendieran los dirigentes para que al final me regalaran una pelota, ¿cachai? Y a, a mí en ese momento me da, me, me da rabia, pero pero había conseguido algo, ¿entendés? Entonces, al final, de a poco, eh, fui, fuimos tomando un valor y fueron diciendo, pues estas cabras, todo lo que molestan, todo lo que fiegamos, ya de hacer esto, ya dejemos hacer esto, y nosotros lo agarramos, pero con el alma y tratamos de hacerlo bien, ganábamos algo, lo íbamos a mostrar, íbamos donde los de abajo, mostrábamos las copias y, ta, ta, ta, y mostrando todo el, el amor por la institución, que no dio un valor. Eh, incalculable en los afectos de la gente, porque en el fondo la mujer funciona más por afectos que por otra cosa y, y el afecto de uno, ¿eh? de la mujer de jugar fútbol, es algo que lo lleva ahí de, de, como de las entrañas, así como, como que, que no, no hay nadie que te cambie la idea, te pueden hablar poner mil cosas, pero la idea está ahí y no se va a mover y eso eh, tiene un, un, un valor en la vida importante porque no cambiamos de la noche a la mañana no, no inventamos, solo creamos y vamos por la vida creando alternativas creando posibilidades creando cosas que, que nos den esa oportunidad y, y como te vuelvo a decir hoy día hoy día el otro día conversaba con una amiga y que yo le decía que, que de repente era muy duro ser pionera en la vida porque ahí el choque de todos que estáis cuando tuvo nosotros partimos éramos la Marimacho, éramos la. Claro. Un montón de apodos que te ponían en ese momento, que no me gusta nombrarlos porque. Lo... Y que nosotros los hombres, como tal, tenemos culpa en ese sentido y hay que reconocerlo. Era muy peyorativo, claro. Era muy peyorativo. Y, y, y, y que nos llevamos no solo eso, muchos desaires, muchos muchas cosas que, que, que obviamente podían habernos dicho ya, hay o sea, que no sigamos, pero ¿para qué, para qué tanto mi mamá me decía, pero hija yo no quiero que sufra pero hija yo no quiero que va pase mal pero hija y yo la burda seguía, ¿entiendes? Y, pero también he tenido tantas satisfacciones como dolores ¿cachai? Y, y hoy día mmm, me da orgullo haber sido una de las primeras eh, me dio orgullo cuando yo fui a, a, la, a, la, a la INAF a, a inscribirme, a pedir eh, el derecho de, de postulación Y me dijeron que no, que no había mu mujeres Que no era para mujeres Que era solo para hombres y jugadores oh. profesionales Que yo no que no había para mujeres porque lo sentía, pero que no había Y me dieron los monos y le pedí un papel Y ahí a mano escribí a Luis Ruitor, que era en ese momento el rector, y le puse, me parece injusto, yo soy seleccionada nacional, yo he jugado en la U todos estos años, yo le tiré todo en la pelborrea, y me parece injusto que ustedes no me permitan seguir desarrollando esta actividad cuando yo amo el fútbol. Y le dejo la carta ahí. <ríe> y me fui brava. Como a las dos o tres semanas me llaman. Y me dicen, llame, va a postular, pero tienes que pasar las mismas pruebas que pasan todos. No va a tener ni una regalía, ni una excepción, nada. Esto dije yo, estamos y empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar, entrenar, entrenar, Entramos cinco, cinco. A ver, era la era Patricia era Alexandra Venado, Belén Gaete y yo. Éramos cuatro. Ay, y Carla pero la Carla no era chilena, era ecuatoriana, creo. Y nosotras. Entramos cuatro. Y el ambiente era tremendamente hostil, muy hostil. Pero entramos cuatro. Y la, el primer semestre muchas no aguantaron. Era, es, es que era, era muy hostil, eran... Realmente fueron muy poco gratos los compañeros que tuvimos. Nos ponían apodo, hablaban grosería delante nuestro. Y Pati, Venado y Veneno no soportaron el ambiente, lo encontraron y, y estuvieron el primer semestre y se retiraron. Y yo y yo tenía la opción de haberme retirado, pero dije, ¿pero por qué lo tengo que dar en el gusto? ¿Por qué? Claro. Y dije, no, me voy a quedar. Me voy a quedar, me voy a quedar. Y y me quedé yo tenía muchas dudas de que yo pudiera titularme no por lo falta de conocimiento porque yo sentía que, que iban a poner mucho obstáculo para que se produjera eso po. y traté de ser la mejor de hecho creo que saqué el segundo mejor promedio uh -huh. eh, de, de, de la de la no sé cómo decir generación de Sí, saqué el segundo mejor promedio. Me titulé con 6-2 con máxima distinción, que era muy difícil porque la malla curricular no era fácil. Había medicina deportiva, psicología deportiva, no eh, sé, sea, había muchas cosas que, que no me eh, no... hacían enriquecedora enriquecedora la, la experiencia. Porque obviamente que aprendí harto, yo estudié los cuatro años todos los días. Y, y, y me gustó tanto que a veces iba a clase en la mañana y a clase en la noche y me permitieron eso, entonces aprendí muchísimo creo que eso me ayudó y me motivó a, a tratar de ser buena en lo que hacía, pues, buena de concentrarme, de aprender bien y, y tuve buenos profesores también eh, en esa época, Santo Aria estaba, Ibarra eh, el mismo Luis Rodríguez. Había muy buenos profesores, eh, Benjamín Valenzuela, profesores que se preocupaban de, uno, de que uno aprendiera. Está Elika Luna, que era profesor de Educación Física, que él me permitió hacer cosas que nunca estaban, se habían permitido por, por, por, por lo que hacían un poco los, los hombres cuando uno toma, le tocaba hacer el trabajo. Tú sabes que cuando tú estudiabas... Eh, tú eras como hacías como alumna y como profesora. Entonces, cuando me tocaba de profesora, los compañeros, y que habían jugadores profesionales también entre medio, que no los voy a nombrar para que no... Oh. <ríe> pero eh, cuando me tocaba a mí hacer el ejercicio, yo, yo no encuentro que tenga voz de, de pito, que hable muy delgado, pero cuando me tocaba a mí hacer el ejercicio, los, los compañeros todo el rato... Hablaban así, ni siquiera puedo hacerlo. Así como Pito, hablan. Hablaban todo el rato, sí. Yo no lo puedo hacer, pero, pero hablaban como Pito, todo el rato. Así como, como burlándose un poco. Burlándose, claro. exacto. Y me tocó una clase de educación física que obviamente estaba prohibido sacar, sacar algún I, pues se suponían que eran niños. En la etapa de iniciación son niños niños de entre 5 o 7 años. Entonces, habían unos que no me dejan hacer la clase, pues, eh, todo el rato se burlaban de cualquier cosa. Entonces, yo les, pedí que se que yo, yo, yo les pedí que salieran un poquito de la clase porque los veía que estaban cojeando. Estaban cojeando y necesitaba que estuvieran bien. Que no, no era verdad, obviamente que estaban cojeando. Pero lo hice que se sentaron un ratito ahí los dos que estaban, más mol estaban molestando. Y que los viera el paramédico, y inventé una situación ahí, como... Y los tuve casi medio entrenamiento ahí, sentado. Y después les dije, ya los vio el médico, ya, integrense, integrense, integrense. En el rato que... porque había que hacer una clase completa, entonces... En el rato juego los incorporé. Y cuando terminó el entrenamiento, yo dije, me van a retar, porque obviamente no se podían sacar a mí, y cuando... Yo termino la clase, el profe empieza a aplaudir. Y dijo que él eh, hace, hace varias clases estaba esperando que yo reaccionara ante lo que ellos estaban haciendo conmigo. Pero yo, como pensaba que eso era un error en el momento, dije, no, no, no, no lo asumí. Claro. Uh -huh. Pero esa fue la última vez que ellos lo hicieron. Porque ahí cuando yo ya hice eso y él me felicitó, eh, ellos entendieron que estaban cometiendo un grave error con, con hacerme la imposible. Y el primero y segundo año fueron así, complicados. El tercero y cuarto fue maravilloso porque ya ellos se acostumbraron a mí, yo me acostumbré a ellos, ya había otra confianza, ya no, no, no había esa competencia que tenían con Rara conmigo y, y, y me desarrollé y me pude desarrollar bien en, en el tema de, de ser en la entrenadora. Qué tremendo lo que nos acaba de contar la, la profe, qué tremendo, qué tremendo. Y antes de continuar con esta tremenda carrera y este tremendo ejemplo de superación que es Isabel Berríos acá en ataque directo por la señal de tu zona X, vamos a pasar a nuestros auspiciadores partiendo con nuestros amigos de New Print. donde puedes encontrar los mejores productos asociados al deporte, ya sea el fútbol, el tenis, en, ...en tacitas, llaveros, en portavasos... ...también en estos elementos que se utilizan... ...para apoyar los mouse en los PC... ...y también tenemos concurso... ...Gentileza de New LeBrun relata tu historia de manera creativa... ...relacionada con el fútbol o tenis... ...dentro o fuera de una cancha... ...se premiarán los tres primeros lugares... ...la elección será realizada por un jurado externo... ...al equipo de New LeBrun ...donde estamos Carla... ...Mauricio Lara, conductor de ataque directo tercera edición... ...y que les habla... Envíen sus redes de datos al WhatsApp, más 569 6692 7829 más 569 6692 7829 Y recuerden que el plazo máximo para enviar esas historias la, lo pueden hacer hasta el día 30 de abril. Y el jurado está conformado por Matías Alarcón, fundador de Séptimo Game, que es un programa de tenis muy interesante. También nuestro compañero Rodrigo Oces, de Dimensión Deportiva, de Chillán. Tenemos también al stand de ataque directo, Mauricio Lara, Carla Rivera y quien les habla? Y los premios a repartir son un mousepad personalizado con cualquier equipo de fútbol profesional, puede ser de femenino también y también del tenis, un tazón con forma de camiseta de fútbol, tenemos una camiseta colgante y un rompecabezas personalizado, obviamente asociado al deporte. Para más información visiten el Instagram de nuleprint, arroba nuleprint, y si por supuesto querés comprar productos para el Día de la Madre, ya que se nos viene esta importante fecha para nuestras madres, si dicen que van de parte de Ataque Directo, ustedes tendrán un 20% de descuento. Así que agradecemos a Niuble Cream por apoyar el fútbol femenino acá en Ataque Directo. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, la mejor, el mejor centro de estética Nacional, ellos se encuentran en Iquique, pero hacen un trabajo espléndido en lo que es el cambio de look, también lo que es eh, la parte de, de teñir el cabello a las chicas, y es muy, pero muy eh, maravilloso el trabajo que hace nuestro amigo Balan. Para más información, visítelos en su Instagram, arroba eduardo más de 15 años de experiencia y para más información el WhatsApp más 569 57658109 también queremos saludar a nuestros amigos de indumentaria deportiva Corul la mejor prenda y garantía deportiva a nivel nacional, ellos están en el Instagram, para que lo puedan visitar y puedan ver el tremendo trabajo que realizan los muchachos. Ellos son una productora nacional de vestimenta, también hacen bolsitos, hacen eh, petos, eh, buzos profesionales de equipos de fútbol. Y próximamente ya van a estar vistiendo los colores del cuadro de Unión La Galera. También se puede contactar al WhatsApp que aparece en el Instagram, que es el más 569 99279083 para que se puedan enterar de más detalles de Deportes Corur reitero el Instagram arroba Deportes Corur, y saludamos nuevamente a Indumentarios Deportes Corur por apoyar no solamente el fútbol femenino sino que también el fútbol amateur nacional, también a nuestros amigos de Aqua Antu la mejor agua purificada la encuentras acá con nuestros amigos, precisamente de Agua Antu. Despacho gratis por toda la región metropolitana. Recargas por 3.000 pesos de los bidones. Y cuatro recargas en adelante con un costo de 2.500 pesos. Hagan sus pedidos al Instagram, arrobaacua.antu o al WhatsApp, más 569-455-56740. Y para finalizar, y este es el datito que le tenemos a nuestro DJ Fakir, que es un amante del café, queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Lo puedes encontrar en Instagram, arroba bazar.cafetero o en la tienda online que tienen ellos en www.bazarcafetero.com, donde pueden encontrar el mejor café en grano, también chocolates de cacao, eh, elementos para preparar tu propio café y también unos cuadros con granos de café, así que no se pierdan estas ofertas y para más información también pueden escribir al WhatsApp que les indico a continuación que es el más 569 79 55 para que puedan hacer sus compras en esta tienda online dedicada al café de grano, así que ellos son nuestros auspiciadores y antes de continuar con la profesora Isabel Berríos y agradecer, por supuesto, la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos, Carlita, por favor, usted tiene un anuncio muy importante que realizar a nuestros auditores. Sí, sí, sí, sí, exacto. Bueno, ayer lo comentamos también en el programa, lamentablemente una de nuestras jugadoras, eh, durante la semana pasada sufrió un grave accidente, ella ya fue operada, pero va a tener muchas complicaciones en el tema económico a futuro, porque la elección es para mucho tiempo, entonces nosotros como equipo eh, organizamos una rifa para poder colaborar en el tema de los gastos médicos, kinesiología, todo lo que conlleva esta situación que, que fue bastante desafortunada para, para nuestra jugadora. Así que les voy a comentar, esto va a ser una rifa, tenemos tres premios, el primer premio es la camiseta de ULC, autografiada por todas nuestras jugadoras, vamos a tener también un horno de microondas, y eh, un balón de fútbol, ya para toda la gente que quiera aportar. Eh, bueno, la rifa tiene un valor de mil pesos y pueden hacer el depósito y transferencia a la cuenta RUT 17 230 388 9 a nombre de Camila Vargas y el mail es Camila Ignacia Vargas1989 arroba y eh, y en el depósito, bueno, ajustan el número que ustedes deseen eh, Importante, pueden ver el mail y consultar qué números van quedando Bueno, ayer yo les comentaba que habíamos vendido 50 Ya hemos avanzado bastante, ya vamos como alrededor de 70 ya Así Bellísimo. que agradecer a toda la gente que, que ha aportado durante estos días eh, Y nada, pues motivar a todas las personas que puedan colaborar Sabemos que es un, un momento complejo Pero nuestra jugador lo necesita, así que cualquier cosa es Súper bien recibida, eso Gonzalito. Y yo quería seguir con algo importante con respecto a lo que la profe comentaba, eh, que de verdad me sorprendió mucho, como que mientras ella hablaba y contaba su experiencia, me, me emocionaba un poco, eh, porque siento, me, como que me, me avergoncé de cierto modo, de cómo, cómo los hombres, todos adultos, fueron o, o en, ese, en ese tiempo... Eh, se sintieron tan amenazados y, y tratar así me parece vergonzoso y, y vuelvo a reiterar que, que tiene aún más valor lo que usted ha hecho o lo que hizo, que fue la primera y que, que, que pudo resistir esta avalancha de, de malos tratos, de mala onda, entonces de verdad la felicito, profe, y la admiro aún más por, por todo lo que usted nos comenta y agradezco porque, bueno, yo también tuve una experiencia en INAF eh, algunos años después y, y la experiencia fue totalmente diferente. Entonces, de verdad, es tremendo que usted haya tenido que pasar por eso. Así que se lo agradezco. Pero yo entiendo... Eh, ...intencionalidad. Yo, la verdad, que, que eh, primero no era fácil que abrieran la posibilidad la U me ayudó muchísimo habían directores en ese momento Don Roberto Caster, que presionó un poco para que se abriera esa posibilidad la gente del INAP en ese momento Ruitor y Alberto Quintano eran personas que confiaron que podía existir el tema era lo aledaño que no estaba preparado ni el recinto, ni los jugadores ni nadie que hubiera una mujer entre ellos y, y, y yo entendí que era una falencia de ellos, más que mía, claro. eh, yo, yo, yo tenía que buscar la forma de adaptarme a eso, más que ellos se adaptaran a mí, creía que, entendía que el hombre tiene una forma de ser bien especial y, y cuando hablan de, de los hombres que juntos tienen códigos y que no sé qué, y yo, y yo escuchaba esos códigos y... y y la verdad es que los códigos del hombre no son muy, muy agradables para el, pa el entorno. Los códigos de los hombres son la forma de hablar, cómo se expresan de ellos mismos, de la mujer. Y, y eran códigos que a la larga yo decía, bueno, eh, es la manera que, es la dinámica que cada uno busca en la vida. Y, y yo entendí que, y, y respeté que... Que ellos tuvieran esa forma, sí, no acepté la falta como claro. de, de querer aminorar lo que yo, yo quería o lo que yo anhelaba hacer como, como entrenadora. Ya como deportista había tenido grandes logros y, y me, me, me motivaba a sentir que podía seguir. No quería desvincularme de esta actividad. Ese era uno de los objetivos por el cual yo quise seguir la carrera. Muchas de, de mis compañeras de esa época, ninguna siguió vinculada eh, como profesional Siguieron algunas, pero no, no llegaron a ser entrenadoras que me hubiera encantado porque eran de una riqueza técnica, de un valor humano increíble, hubiera sido maravilloso haber estado de ese grupo, de ese de esa gente, un, una camada importante, que tal vez hoy día habría muchas entrenadoras mujeres en los equipos y no, no, no tengo nada contra los, los hombres, pero creo que, que también se han ido adueñando de, de esta parte femenina, o sea, también han ido encontrando el gusto y al final... Muchos de ellos se enamoraron de esto, al fútbol femenino, pero al final nos quitaron el, el espacio también a, no, a... De hecho, hay a, muy poquitas entrenando te. actualmente, mujeres. ¿Sí? Hay muy pocas mujeres, eh, bueno, hay más mujeres ahora de Té, pero hay muy pocas eh, dirigiendo fútbol femenino. Sí, sí, hay muy pocas, casi, no sé, yo iría a la, a la Paula y no sé quién más. Entonces... Eh, claro, uno dice bueno, va a llegar un momento que hay que hacerse de, de, de... pero para eso tienes que profesionalizarte, yo no soy de la idea que digan, no, y hay que estar, tienen que estar pura mujer. no, porque si no. no sabes si no tienes las condiciones si no aprendiste Exacto. si no te desarrollaste, si no evolucionaste con el tiempo no tenés nada que estar haciendo ahí si pues, la idea es que tú si, si estudias este espacio de entrenadora seas la mejor, po, busques ser la mejor, y, y, y seas buena en lo que haces, porque tampoco la idea es que si... Porque en ese, en, y en ese tema, yo siento que las mujeres un poco somos un poco desleales con el género, y preferimos que nos mande un hombre a que nos mande una mujer, y se produce mucho eso, y, y, y por eso mismo que eh, hay pocas mujeres, porque porque como que siente, bueno, por el desarrollo cultural que tiene este país, de que toda la vida eh, el hombre ha tenido el poder y, y ha tenido la, el reinado de, de que las mujeres eh, le reine, le, reine, le brindan, rindan pleitesía. Entonces, eso yo creo que es parte de la evolución que tenemos que tener para el día de mañana, eh, confiemos en, nuestra, en nuestras pares... Confiemos que todos estamos luchando por lo, por lo mismo. Hoy día, Estados Unidos es un referente maravilloso. La, la entrenadora, la mejor entrenadora del mundo eh, de Estados Unidos, es mujer. Y hay muchas mujeres destacadas en el fútbol femenino. Y debería ser para nosotros un ejemplo a seguir, ¿ya? Para motivar también a las que vienen más abajo y que tienen ganas de, de, de meterse y hacerlo y hacerlo bien, muchas de las que están hoy día jugando, el día de mañana se van a querer, igual que yo, no desligarse del fútbol y aprender y, y, y estudiar para ser entrenadora y ojalá a ellas se les pueda abrir la puerta sin cuestionamiento alguno. ¿Y qué le parece que en los medios de comunicación, que paulatinamente estén hombres, me incluyo, y aquí yo las he escuchado atentamente a las dos, y también me da culpa al respecto, porque cuando yo, yo también soy miembro de INAF, soy parte de la generación pionera de comunicadores, y uno también cuando es más joven es más cegado con estos temas. En lo personal, y yo lo agradezco a mi equipo, a mi equipo que está acá en ataque, me empecé a enamorar del fútbol femenino, encontré una realidad que es muy maravillosa, obviamente falta mucho, y siento que... Uno tiene una misión en la vida, como usted bien señala, y creo que eso es lo que nosotros como programa queremos abordar, queremos entregar las herramientas para que la gente se entretenga, se eduque y se informe sobre algo que no se informa de forma tan masiva, pero abarcar cosas como la que usted comenta, que hubo casos de discriminaciones, hubo casos de faltas de respeto, pero también hay casos de superación, de constancia y de esfuerzo que tenemos que impregnarlas a nuestra cultura nacional. Sí, pero tiene que ver con lo que yo te digo, con el ímpetu y con la convicción. Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos acá hablando en estos momentos, ha recorrido un camino largo para llegar donde está y, y, y, y ha sentido lo que es el valor de, de, de poder convencerse de que cada día puede ser algo mejor. Y que, y que lo más importante es que hacerlo con el corazón, porque eso es la manera que la gente lo valora. Yo no, no soy una convencida de que uno no puede pasar por la vida pisoteando, queriéndose hacer valer a la fuerza. Yo creo que, que la gente que más convence es aquella que, que lo hace desde el alma. Yo estaba dando un curso y, y lo que más recalco es eso, que que la manera que los niños van a verte es, es como tú veas la vida, es lo que ellos van a sentir, porque en el fondo uno pasa a ser espejo de... y, y los niños se reflejan en, en uno, como tú hablas, como tú tratas, como tú, eh, como tú te enfrentas a la vida, es como ellos van a entender que es la mejor manera. Yo creo que, que si nosotros los seres humanos entendiéramos eso, no tendríamos tantos niños... Desorientado y, y, y tanta gente tratando de convencerse que, que lo mejor es tener solamente éxito, éxito de laboral o éxito, de, yo creo que el mayor éxito es poder ten, tener buen vínculo, ser feliz con lo que uno hace, trabajar en lo que a uno le gusta. Si, uno, si todos respetáramos que cada uno quiere trabajar donde se siente más cómodo Y te permitieran hacer eso, sería más, habría mucha más gente feliz Eso es verdad, Yo estoy totalmente de acuerdo estoy, total, estoy totalmente de acuerdo Tenemos más posteos, profesora Isabel Nos escribe la Fundación de Barrabases Dice, gracias por toda su entrega en la cancha y fuera de ella Con cada uno de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación y Romina Fernández, gracias profe por su gran labor en ayudar a los niños y niñas vulnerables, es una grande. Coincido plenamente con los auditores en estos momentos, con todo lo que nos están comentando. Y hablando de formación, eh, yo lo había señalado al principio del programa, que usted fue una de las formadoras de tremendos valores del fútbol femenino, como es el caso de Romina Parraguirre, Carla Guerrero y la Cote Rojas. ¿Qué significa eso para usted? Mm -hmm. Ellas llegaron a los 12 años con, con nosotros. Yo en ese momento trabajaba con la profesora Patricia Hermía, entrenadora. Eh, ellas llegaron como pollitos, eran unos pollitos. Ella. Eran flaquitas, no, no tenían mucha coordinación, la cala sobre todo, que era larga, de patas largas, así. <ríe> y nosotros estábamos recién empezando el tema de la formación no Teníamos un lugar donde entrenar, estábamos en un colegio ahí en, en Estación Central, que, ah, sí. que la única alternativa que era era una cancha de fútbol y un murito. Y ahí las teníamos en el muro, horas de horas, golpeando el muro, borde interno, pierna derecha, borde interno, pierna izquierda, control, y un montón de cosas, y hasta que logramos que cada una de ellas adquiriera un dominio total de la superficie de contacto, que era que era la parte inicial del proceso. Tú sabes que en el fútbol son cinco aspectos, el técnico, el táctico, el físico, el psicológico y el reglamentario. El, el técnico era el, la base, la base de, de todo. Y, y, y la única manera de lograrlo era la base de repeticiones. La Romina era jugadora de campo y como teníamos problemas, no teníamos arquera, nunca teníamos arquera. Eh, ella era arriesgada, ella se barría, ella era valiente, ella iba a todas, no tenía miedo y entonces le propuse la idea de hacer la arquera por la valentía que tenía, no tenía miedo a caer ni nada y empezamos a hacer un trabajo especial con ella, al principio lloraba porque jugaba y yo no la dejaba subir porque ella quería subir, siendo arquera quería subir o quería ir los, los penales, y me hacía puchero, puchero, pero mira, después con el tiempo fue seleccionada nacional, arquera de la selección, estuvo en el mundial, no jugó, por, por lamentablemente tenía a una grande también él, eh, que la antecedía, pero, pero tenía todas las condiciones, tenía todas las características, era guapa, ordenaba, hablaba, ¿no? era, era, era muy valiosa. La, la Carla Guerrero era así tal cual como es, una guerrera, ella era luchadora, todo suave, valiente también, era acelerada, había que siempre estar eh, un poco controlando su ímpetu, era... ¡buah! me encantaba, a mí me encantaba como, como ella era eh, pero siempre había que andarla frenando un poco, porque arrasaba con todo lo que me por delante y en ese tiempo, claro, nosotros de repente jugábamos partidos que ganábamos 30 a 0 que eran partidos fomísimos porque no había rival y entonces ella eh, eh, ella tenía la tendencia a querer irse arriba, hacer goles y como un poco yo le decía que que ante eso no se podía ridiculizar al rival porque estaba disminuido, entonces eh, ella aprendió con el tiempo de que efectivamente uno tiene que respetar eh, a, a los rivales, tengan o no tengan condiciones. Y, y la Cote Roja, bueno, la Cote Roja es una obediente, la Cote Roja es una tipa que siempre ha tenido la cabeza bien puesta, ella escuchaba siempre que tú le hablabas, ella... Al principio tenía mucho drill y no tenía fuerza para golpear el balón. Eh, costaba mucho que agarrara la técnica de golpear el balón, pero eh, la constancia y el trabajo obviamente que le dieron fruto en el tiempo. Seleccionada Nacional también. Eh, tuvo mucho éxito. Hizo el gol que clasificó casi a Chile, porque recuerda que con Uruguay hizo el gol ella, el gol más importante que les permitió pasar a la última fase antes de clasificar y, mm -hmm. y fue una jugadora que estuvo ahí que, que para mi gusto y justamente no, no fue ocupada en los últimos partidos pero me pareció que, que ella tuvo el respeto y el profesionalismo que había que tener y, y nada orgullosa yo me siento, hay varias más que la que están ahí, que están, que yo también, que trabajaron conmigo, hay varias más, eran al total como ocho chicas que habían trabajado con nosotros de la base en la U, eh, la mayoría en Andes, la Geraldine Leighton, la chica esta, la Mardone, la, la, Daniela, la Daniela Pardo. Pardo. Sí. Y hay varias más que no me acuerdo en este momento, pero que, que estuvieron con nosotras trabajando un tiempo largo, de los 12, como te digo, hasta, los, hasta la selección, pues, o sea, fueron más de ocho años que trabajamos con ella. Así que, orgullosa de haber sido un aporte no tan solo para ella, sino que para un país que le dio una alegría tan grande de haber clasificado a un mundial, y ellas me mencionaron muchas veces, de no. hecho en ese periodo me llamaron de, de, de varias partes para, para consultarme para hablarme, para que yo diera mi opinión, así que se lo agradezco también, mucho Súper y dentro de toda esta experiencia, profe que bueno, que estuvo usted estuvo con estas chicas formándolas prácticamente, eh, cuando estuvo también usted eh, bueno, en la U de Chile, harto tiempo dirigiendo, ¿tiene alguna otra anécdota que nos pueda comentar, ya sea, no sé, en un partido, frente a, a otros TT, porque también seguíamos la, el tema de, de la desigualdad que usted tuvo cuando, cuando estudió y tal vez tuvo alguna otra anécdota ¿Ya ya pero, en el trabajo? Sí, sí ya pero con hombres más que uh -huh. con mujeres. Bueno, con, con hombre había un... No sé, yo estaba en la competencia... Yo estaba con la Sub-13. Eh, y eh, en una ocasión eh, llegó a jugar a un equipo de wander la serie Sub-13, a jugar. El profesor, no me recuerdo el nombre de él, eh, Llegó, al, en ese momento estábamos en el Caracol y nosotros eh, tuvimos que hacer calentamiento en otra zona porque el, la cancha del primer equipo la estaban, eh, estaba en manutención en ese momento. Entonces nos pidieron que calentáramos en una zona al costado y este señor se metió a la cancha del primer equipo. Entonces todo el mundo habló con él y al final él no se quiso salir de ahí, de esa zona. Eh, todo, y yo me acerqué amablemente, y le dije que, señor, le dije la, la reglas para todos mire, yo también estoy calentando del otro lado, siendo local, y estoy haciendo, le ah. pido por favor, porque esto nos va a perjudicar, después no nos van a pasar las canchas, usted sabe que no es no es fácil que los recintos estén en condiciones, entonces, y me dijo, textual, me dijo que te metiste, ¿Vos? ¿Qué te metís? Ándate a lavar los platos a la cocina Me dijo Chuta Y estábamos, con, estaba con los niños Yo ahí al lado Estaba con los niños al lado Y chuta, me di vuelta No, le contesté porque en realidad Me corté, no supe qué uh -huh. decirle En ese momento eh, uh -huh. No me no esperé una reacción de ese tipo Bueno, la cosa es que Ya no, se salió y empezó el partido le ganamos 3-1 el marcador final y mis jugadores, cada vez que hacían un gol, corrían a abrazarme ¿ya? a celebrarlo conmigo y cuando terminó el partido, el coordinador que había, estaba muy enrabiado por la actitud de él, le dijo parece que el que tiene que ir a la cocina a dar los platos de otro <risa> porque déjeme a la profe aquí nomás porque le ganó entonces bueno, esa es una anécdota pero yo entiendo que que, que había mucha molestia por mi presencia yo, pero, pero era un problema de ellos yo entendía que, que muchos de ellos estaban complicados con mi presencia no entiendo por qué porque yo no llegué a quitarle el espacio a nadie me creé un espacio solita, no llegué como dicen, acerruchándole el piso a nadie. Yo me gané un espacio por lo que hacía. Hubo gente que confió en mí, muy agradecida de Héctor Pinto, que fue el primer jefe técnico que me dio la confianza y que vio y me dijo justamente que era eso lo que él quería que se hiciera con los niños, mucho trabajo de, de concentración, de coordinación, de, de compromiso, meterle en la institución, por los ojos, por los oídos, por todas partes y, y era lo que yo más hacía, entonces a él le encantó y él me dio la confianza para yo poder realizar ese trabajo, entonces pero esa anécdota otra anécdotas es que no tenía camarín por ejemplo, para dónde vestirme entonces eh, me molestaban ah, vamos a entrar, y cuando yo estaba adentro, me molestaban pero no fueron cosas ingratas, sí, eran cosas divertidas. De repente me tocó más de alguno ver los españoles menores. Eh, pero era yo lo tomé como algo muy natural, como ah. parte de la vida nomás. Pues no, no, no tuve grandes cosas que yo dijera, nada, me denigraron, he sufrido, soy una persona sufrida, nada. No. Yo no me voy por la vida sintiéndome víctima de nada. Yo creo que, que tuve la oportunidad, como dije antes, y la tomé. Y la tomé con el alma porque creo que el fútbol es una pasión no solamente de hombres, es una pasión de hombres, de mujeres, de niños, de adultos, de, de toda la edad. Y, y esa pasión eh, responde a una necesidad de, de, de cada uno de nosotros. Así que. Mi respeto para todos los que aman el fútbol, para todos los que escuchan, ven y viven el fútbol como lo vivo yo. Mi respeto para todos ellos. Usted habla que Universidad de Chile para usted ha sido parte de su vida. ¿Qué significó para usted que en el año 2019 el partido preliminar del Clásico Universitario fuese precisamente el mismo, pero del fútbol femenino? ¿Qué, qué simboliza eso para usted? Oh, sí. ¿De qué año me hablaste? 2019. El de ahora. Sí. Eh, es que te, te vuelvo a decir, nos, cuando uno persigue una idea eh, y el que se empiece a producir esa idea es como decir, vamos por buen camino. Eh, orgullo generalmente. Eh, Esperar que, que la responsabilidad que sientan las chicas sea la, la, la, la que en algún momento sentimos nosotras y, y que lo vean tan profesionalmente como corresponde que lo hagan, pues no sé. No sé qué otra cosa decirte. Te creo que, que ¿Sí? que espero algún día no tener que estar dándole gracias a Dios todos los días por esta oportunidad, porque creo que claro, este espacio lo hemos, lo hemos ganado hace harto tiempo y ya como que cansa tener que estar todo el tiempo demostrando y valorando cosas que deberían existir ya hace rato, o sea, como es cansador ah. todo el tiempo valorar el, el 1930. 86, valorar el 1990, el 1992, el 2002, el 2004, porque pasó tal cosa, y porque no, o sea, como que, que ya uno quisiera que fuera parte de la rutina, parte de la vida y que sea como logrado, ¿entiendes? Cuando, yo, yo voy a estar tranquila cuando pase eso, cuando uno diga, chuta, ya nos estamos conmemorando, hoy día es una, una realidad... Hoy día eh, tenemos el espacio ya ganado y, y, y como te digo, si, si hoy día le están dándose ese, ese lugar al fútbol femenino, es eh, por todas las que vinieron de atrás trabajando para que eso se produjera. Y, y, no, y, no, y no hablo solo de mi pega, yo hablo de todas las que empezamos el fútbol femenino en este país. Que fueron muchas, está Olga Aravena, está Daniel Fuentes, está Mario Vera, hay montones de, de, de personas de las que yo me acuerdo, está Jimena Burquén, que está la Pati Hermía, está la Bella Lemu, hay tantas, tantas, tantas personas que, que, tuvieron, que, que pusieron lo mejor, que esas esa mujeres yo hoy día le, le, le, le levanto... Mi honor y mi, y, y mi homenaje, porque si yo sigo así, aquí es porque bueno porque yo tenía más cuero chancho. Ella, sí, le, sí. Ella, era, era muy, ella era más delicada en el tema, ella era mujer y a la mujer igual independiente de, de que nosotros queramos hacer esta actividad, nunca vamos a dejar de ser mujeres y nunca hemos de sentir esta actividad con la pasión y, y la afectividad. Nosotros somos más afectivas, nosotros sufrimos más por una cosa, pero pero nuestra dinámica, y, y, y lo asumimos así, y, y, no, y no le hacemos daño a nadie. Creo que lo bueno es el fútbol femenino que no le hace daño a nadie, y que hoy día es un deleite ver jugar a las mujeres como juegan, ver atajar a las élites como ataja Ver hacer el gol a la Panchalara, maravilloso a distancia A la Paloma oh. A la Cote Roja Goles maravillosos O sea, hoy día es, es un deleite ver jugar a las mujeres Un deleite Entonces, nada, pues ya, ya Ya, como ya denos el espacio, tranquilo Déjenos disfrutar del, de todo el hecho ¿no? ah. Claro que sí y en este momento, ¿qué significa para usted el trabajo que ha ido realizando con este lindo proyecto que es el Sueño Azul? Eh, bueno, el trabajo de, de en la U, bueno, yo trabajo en varias cosas en la U, yo trabajo en el tema de la escuela, el, el, el, el ir en, enseñando la metodología de trabajo a los profesores, eh, son muchas escuelas y son muchos profesores, eh, y Esa es una actividad, pero el sueño azul es, eh, como dicen tú, el regalo al alma. Eh, la Paola Ferrero, ¿ya? Que, que es la esposa de Carlos Heller eh, me invitó a participar en este proyecto y yo acepté, encantada. Partimos con 15 niños y hoy día tenemos más de 50 eh, con discapacidades distintas hay niños down, hay niños autistas, Asperger, hay otros chicos con otras discapacidades. Eh, pero todos han ido, lo hemos ido incorporando en una actividad donde se necesita primero autonomía, que es lo primero que logramos, porque estos chicos cuando llegaron, llegaron con sus mamás. Eh, eh, las mamás estaban ahí al lado de ellos, ellos no se separaban de ella actividad que había, pasaban más afuera que adentro, entonces yo pedí, solicité que los papás salieran de ahí y dejarlos solos, porque al principio los entraban a vestir al camarín, a vestir, lo, lo, le ponían y le sacaban la ropa, y a mí me, me produjo, no sé, como una sensación extraña, que, que lo hicieran así, lo encontré que ellos nunca iban a madurar, no iban a tener nunca la posibilidad de independizarse y les prohibí que entraran, se demoraban el doble en vestirse para entrar a la cancha, pero era preferible eso a que siguiera la situación como seguía, al principio los papás no estuvieron muy de acuerdo como que reclamaron, pero entendieron que era la, la posibilidad de que ellos tuvieran iniciativa propia y así fue que hoy día los chicos entran al camarín, se visten solos, salen a la cancha, después van, se duchan, se van a su casa, y ya tienen esa autonomía total de, de que era necesaria para esta actividad. Hoy día tenemos tres grupos, un grupo de niños que tienen mayores dificultades de poder entender una explicación, eh, los tegairos los hacemos trabajar con, con otro tipo de profesionales, hay un segundo grupo, que son niños que tienen mayor conocimiento, pero tienen di un, un mayor, mayor dificultad de desplazamiento. Tienen problemas coordinativos, eh, temor de correr. Eh, de... Tienen algunas dificultades que todavía nos va a llevar un tiempo poder darles la confianza para que ellos van aquí. Y hay otro grupo que ya está más avanzado, con los cuales ya estamos haciendo... Trabajo en bloques, trabajo de técnico, trabajo ya en pareja, eh, ya estamos jugando fútbol, ya hemos jugado varios campeonatos, es eh, partidos amistosos, eh, porque no somos no, la única institución que tiene. Eh, Católica también tiene un, un grupo que participa con ellos, entonces hemos jugado partidos amistosos, hemos ido eh, formando. Entonces el, el, la idea de este año es tratar de generar un grupo más homogéneo donde podamos ir eh, incorporando niños con mayores características y el día de mañana ojalá competir representando a la institución en algún evento internacional o algo así. Esa es como la idea. Pero como te digo, como es un regalo al alma, estos chicos te devuelven ese valor importante que uno pierde a veces que, que es como tener un buen trato. Yo soy, yo, como dijo Claudio Quintilani, yo me transformo cuando dirijo. Yo mm. hablo mucho, grito mucho y participo como que si estuviera jugando, pero no me doy cuenta que, <ríe> que lo hago. Pero, pero generalmente soy muy histriónica y muy... En la pasión, pues. Sí, sí, sí, me hago presente en la cancha, porque yo entiendo que los jugadores tienen su propia toma de decisiones, pero hay cosas que ellos no visualizan, y yo trato de estar pendiente de, sí. de esos detalles para tratar de, de, como desde afuera, avisar lo que se viene, o sea, como anticipar la, la jugada desde afuera. Entonces, me ayudó mucho, ganamos muchos títulos, nosotros en Universidad de Chile, con con la rama femenina desde que yo era jugadora tenemos 34 títulos que, que entre campeonato ANFA, campeonato ANFP eh, algún eh, torneo internacional que participamos eh, tenemos un montón de, de, de experiencia al respecto hubo un, un tiempo que ganamos casi ocho campeonatos al hilo que que no sé que en otro podría como levantar esa bandera. Yo de verdad que me siento orgullosa de, de eso y siempre lo digo, no, no, no todo en la vida es, es como uno quiere, pero esas cosas sí las logramos hacer y hacerlas bien. Fantástico, profe. Harta experiencia. Eh, de verdad es un ejemplo a seguir todo el, todo el rato Y esperamos que ya, como usted comenta Ya tengamos más espacio ya ganado hace rato que, que los clubes ya empiecen a valorar a todas sus ramas femeninas Porque Colo Colo lo hace bien, la U lo hace bien Pial está ahí de a poquito, la U de Conce lo hace bien Pero aún faltan muchos clubes que, que tomen la bandera, como dice usted Del fútbol femenino y que, que apoyen de verdad a, su, a sus jugadoras Sí, porque la, la orden de FIFA está hace muchos años y igual na, na, es entendible también porque hoy día el fútbol de hombres también está como un problema económico tremendo eh, bueno, con la pandemia también se ha, se ha dañado también el patrimonio de cada club, pero sí ideal es que los clubes puedan entrenar donde de donde pertenecen sus clubes, palestinos es un club grande, no es un club pequeño, tiene un montón de canchas perfectamente. Las mujeres podrían trabajar ahí, eh, Calera, no sé, eh, me, todos los equipos que tienen ramas femenina, ojalá tengan la posibilidad de entrenar donde entrenan sus equipos y, y no tengan que andar golpeando puertas en todos lados para poder existir. Creo que, que eso todavía está en pañales y ahí... No sé, hay que buscar la forma, hay que... como te digo? No hay que responsabilizar al resto, yo creo que uno tiene que tomar la bandera y empezar a abri abrir puertas y a tomar decisiones y a, y a generar espacios. La vida, los espacios los genera uno y, y después el orgullo es de todo, pero uno siempre tiene que Exacto. hacer el trabajo sucio, como le llaman, y... Y nada, es que estáis dispuesto, si tú amas esto y te gusta esto, hay que estar dispuesta. Yo creo que, que sí. siempre te tenéis que ir con el orgullo de que lo hiciste bien, si te miran o no te miran, si alguien se dio cuenta o no se dio cuenta, pero tú lo sabes, ¿no? tu corazón es... Sí. Dios, Dios nos da la posibilidad y el libro albedrío albedrío de, de hacer las cosas bien o mal, y, y, y nosotros asumimos las que hacemos... La, la que hacemos y cómo la hacemos. Yo soy una convencida de que Dios me, me dio estos dones y que, y que he tratado de llevarlos correctamente sin pasar a llevar a nadie y, y, y, y sin, sin subirme por el chorro en ninguna cosa que yo no haya tenido alguna participación real. Perfecto. Exacto. Ya estamos a puerta de finalizar este tremendo capítulo del día de hoy de Ataque Directo Fútbol Femenino. Queremos darle, por supuesto, las gracias a la profesora Isabel berríos Para nosotros ha sí, sido un tremendo, pero tremendo placer tenerla acá con nosotros. Unas lindas historias, anécdotas y un tremendo ejemplo de superación que usted nos acaba de comentar en estos momentos. Por supuesto, esta es su casa, cuando usted quiera pueda compartir con nosotros. ¿Y qué mensaje quiere enviarle a nuestros auditores que se están impregnando con el fútbol femenino? Bueno, primero agradecer que le guste el fútbol femenino. <ríe> Todo eh, felicito. Los felicito porque en realidad eh, es como la respuesta que uno espera. Po. Cuando uno, cuando siempre uno hace algo, cuando tira la piedra, siempre espera una respuesta. Eh, y esa respuesta, si es positiva, pucha bienvenida. Mis saludos, mis cariños, yo voy a estar siempre para quien lo necesite. Eh, eh, me pueden encontrar siempre. Yo voy a estar. Eh, Siempre visible, no soy una persona que, que no, no esté por ahí. Siempre que alguien necesite ayuda en conocimiento, en, en alguna cosa específica, yo encantada. Así que le envío un abrazo a todos los oyentes, no sé cómo se llama usted en live, en, en, A todos los online. <risas> eh, un abrazo gigante. Eh, gracias por acompañar a estos chicos que están con esta idea y, y, y que lo hacen tan bien. me hicieron sentir muy cómoda la agradezco muchísimo eh, eh, y gracias por amar esta actividad porque en el fondo eh, nosotros, nosotros vemos el otro lado ¿no? no el lado económico lamentablemente el lado económico para nosotros ha sido un poco negado pero nosotros vemos el lado afectivo, el lado cariñoso, el lado del amor de esta actividad y así se tiene que valorar, y les mando todo mi cariño y todo mi amor a todos los que participaron de esta entrevista. Muchas gracias. Perfecto. Gracias usted, Carita Ravera, un placer, como siempre nos encontramos la próxima semana, y demos por supuesto el dato de esta tremenda campaña que está haciendo Unión La Calera con una de sus jugadoras. Sí, exactamente. Bueno, nos vamos a volver a ver la próxima semana. Esperamos nuevamente contar con esta tremenda sintonía. Vamos a tener nueva, nuevos invitados, que en la semana vamos a ir dando noticias. Bueno, voy a reiterar la información antes que, que nos vayamos eh, de la rifa para nuestra jugadora. Uy, perdí la hojita que tenía aquí los datos. Ah, acá está. Bueno, reiteramos, tenemos la rifa beneficio de nuestra jugadora que sufrió el accidente. Si usted quiere colaborar, tiene que solamente depositar a la cuenta RUT 17230388-9 a nombre de Camila Vargas. Cada número tiene un valor de mil pesos. Eh, el mail de Camila es Camila Ignacia Vargas, 1989 punto com. En el asunto, cuando usted deposite, ahí puede poner los números que desea, van del 1 al 200 y como le reiteraba, ya tenemos 70 números vendidos, así que hemos avanzado bastante y agradecemos a todos los que ya han colaborado y sigamos con esta campaña, ojalá poder vender todo y ya más adelante ir anunciando otras actividades porque esto se viene para largo, así que eso y aprovechando de despedirme de todo, agradecer a la Profe por esta eh, aceptar la invitación y ojalá podamos conversar en otro momento o compartir distintas experiencias con usted. Sí, encantada cuando ustedes quieran. Perfecto, por mi parte también me despido, agradecerte Carla nuevamente la participación del día de hoy, pero un placer como siempre, un gusto porque yo en lo personal no lo ubicaba en, así, ya más amina mente pero de verdad es una tremenda historia la que usted nos acaba de contar, eh, hay muchas anécdotas, hay mucho conocimiento, hay muchos procesos, hay muchos pasos que usted tuvo que dar que ahora se están viendo recompensados paulatinamente, y eso es lo mismo que dice la gente en estos momentos, porque acá tenemos un posteo de Francisco Galleguillos que dice que usted es la mejor formadora de Chile en fútbol femenino y eso es lo que muchos de nuestros auditores han posteado constantemente acá nos escribe nuestro gran amigo Claudio Quintiliani, muy buena entrevista, esta mujer es una guerrera ojalá le den una oportunidad en una selección femenina, se lo merece Una pregunta, ¿cuándo será la, la instancia según usted para verla en una selección femenina absoluta o por qué no en una categoría sub-17 sub-20 bueno, yo creo que que la, las ganas están, el conocimiento también está, no sé, que asuma a alguien en la NFP, que, que quiera hacerlo, que confíe en, en, en, en, en nosotros los chilenos, que, con, que confíe en la mujer, que confíe en que... y que den la oportunidad porque en el fondo... Eh, nunca van a saber si no dan la oportunidad y Exacto. creo que para un, pa uno mismo Yo, uno se tiene confianza pero la verdad que otra cosa es con guitarra y uno tiene que ir probando y la el respeto porque el, el José Letelier le envió un saludo también. No lo ha hecho mal, lo ha hecho bastante bien. Oh, verdad, eh, verdad. Pero, pero, pero, pero claro, claro que sí, él tuvo el, el, la posibilidad de tener las mejores jugadoras formadas por Claudio, formadas por Mario, formadas por varios entrenadores que lo hicieron bien. Entonces, él, él lo único que tuvo que hacer es pararlas bien, incentivarlas y motivarlas porque la materia prima ya estaba desarrollada, así que en eso no. yo creo que eh, comparto con el Claudio, ojalá él se sienta también partícipe de las el, jugadoras que fueron... ya le hicimos la pregunta le, le hicimos la pregunta y dijo que no por ningún se motivo no <risa> ya, ah, su, ya eh, la vivió y dijo que no que no iría a la selección Sí, dijo que no, porque había vivido para él la peor experiencia como entrenador Oh, no, no, no. Pero coincido con no usted. Yo creo que bueno, él debería estar, pero es opción y se la respeta. Sí, sí. No, sí, un gran profesional. Él es un gran profesional y es un tipo enamorado de la actividad porque podía haber salido antes y sigue ahí también dando la pelea. Así que <risa> mi, mi, mi, mi reconocimiento a él también como un gran profesional. Un gran, un grande. Perfecto. Lo último, usted es una de las próceres, para qué hablar del profesor Claudio, de tantos otros que usted nombró, y acá tenemos una chica que es parte del futuro, que es Carla, que es Carla, que ha hecho un tremendo trabajo con Unión La Calera, que está empezando sus armas y que está siguiendo sus pasos en cierto modo, y para nosotros como programa ha sido un tremendo aporte, y en su club está más que nada reflejado, y eso igual me imagino que usted la enaltece por este legado que paulatinamente chicas como Carla siguen plasmando en el fútbol femenino nacional. Oye, Carla, te insto a que no, no, no dudes de tus creencias, no dudes de tus convicciones. Por más que te digan cosas, tú siempre sigues tu proceso. Obvia, obviamente te vas a encontrar con muchas dificultades, no solamente de parte de gente más arriba que tú, sino que también de tus padres y de gente que, que viene empezando. Pero lo único que te podría decir es que eh, estés convencida de lo que quieres y, y eso te va a dar el valor que tú necesitas para seguir y continuar y tener tus logros. Pues. Espero verlo. Ahí voy a sí, estar es esperando. Pero, <risa> ojalá, ojalá, pero ahí estamos trabajando a poquito y... No, sí va sí, a ser. Totalmente, bueno, esto me apasiona también toda la vida, yo creo, prácticamente he estado siguiendo esto, no pude ser jugadora, pero me fui por el ámbito de ser profesora y gracias a estos momentos estamos con este proyecto y esperemos en algún momento levantar la copa, que, que son nuestros sueños y ganamos una comunicadora tremenda, eh, también sí, sí, me, sí muy bien, muy bien te felicito, de verdad muchas gracias espero me mandes una foto con tu trofeo Sí, eso, eso va a estar también en las redes sociales, se va a dar. Aparte que nosotros como radio emisora somos sponsors del club de Unión La Calera, estamos muy orgullosos también del, del tremendo apoyo que ellos nos han brindado y, y no solamente Unión La Calera, sino que ta, la está, nos estamos jugando por el fútbol femenino como radio y vamos a seguir hasta que nos cansemos, pero no nos vamos a cansar. Así que eso, pierda mm -hmm. cuidado porque tenemos mucho que aportar en el fútbol femenino y mucho que hacer. Vamos a seguir recorriendo todo el país a través de esta plataforma para que sigamos conociendo diversas realidades y la gente se empape y también apoye, porque Chile tiene talentos en todos lados y es la idea de que crezcamos. Eso es lo que nosotros queremos aportar como programa. Muchas gracias por todo y mucha suerte. Gracias, gracias. Así que ahora sí nos despedimos, le agradecemos a todos la tremenda sintonía y mañana a partir de las 19 horas no se pierdan el redebut de Ataque Directo Tercera División. Vamos a tener un invitado de lujo, va a estar el arquero y capitán de Gasparín, Bastián González, junto a Alexi González, a José Ángel González, el poeta del relato, y en la conducción nuestro capitán Mauricio Lara. Así que por mi parte también aprovecho de despedirme, nos encontramos la próxima semana lunes y martes 22 horas por la señal de tu zona X, nuevos capítulos de ataque directo y atentos porque tenemos invitados bomba, ojo con las redes sociales de ataque directo, ojo con las redes sociales de tu zona X porque tenemos una tremenda pero tremenda invitada para la próxima semana, así que ahí vamos a estar informando aquello en arroba ataque directo radio en el Instagram. Twitter, arroba guión bajo ataque directo y en nuestra fanpage ataque directo FM. También un gran saludo a la Fundación Barrabases, a Sueño Azul, mucho éxito en todo lo que ustedes se propongan con este tremendo desafío que están armando. También a todas las auditoras que aman del fútbol femenino, los equipos amateur que quieran tener un espacio, escríbanos y nosotros los vamos a hacer la entrevista como corresponde. Un gran abrazo, gracias a DJ Fakir por la puesta en escena, nos encontramos la próxima semana, mañana a las 19 horas, hasta aquí directo, tercera división. Un abrazo. Y recuerden que sean hoy. Chao,